Hola a todos, mi nombre es José María Almarza y soy fisioterapeuta, trabajo en Bailén y realicé la primera edición de Fisioterapia Moderna. Eh, ¿Por qué os hablo? Porque yo tenía la duda al principio de si elegir el EPRF, que es el experto de, en forma de redactación deportiva, o Fisioterapia Moderna y al final me decidí por la formación de Fisioterapia Moderna, primero por los referentes que son Álvaro Pinteño y Daniel Varela. Eh, y sobre todo después por el enfoque que tenía el curso. El curso está enfocado a la evolución de la fisioterapia y sobre todo a evolucionar conjuntamente siguiendo una misma idea y es la de al final crear adherencia al tratamiento por parte del paciente y no tanta dependencia. Es decir, evolucionar en la filosofía de que cada vez eh, tenemos mucho más poder, la fisioterapia está creciendo cada vez más y, y evolucionando a un ritmo constante y sin parar. Y este curso lo enfoca todo a el trato con el paciente, la cercanía, el ser persona el que el paciente sepa qué le pasa, sobre todo en la parte de los módulos de dolor con Álvaro, que son una pasada, una experiencia tremenda, personal también. Y, y con Dani luego muchísimas herramientas de cómo adaptar esa adaptación al paciente. El, el marcar una pauta, el que sea todo claro, el que al final... Nosotros tengamos eh, herramientas y saquemos nuestro potencial en base a la forma de trabajar que tengamos en nuestro trabajo. La recomiendo totalmente, para mí ha sido una experiencia personal, eh, me ha hecho crecer como profesional totalmente, me ha hecho volver a más la fisioterapia y sobre todo valorar la capacidad que tenemos para influir sobre, sobre, sobre nuestros pacientes y hacerlos capaces de cualquier cosa. Recomiendo totalmente esta formación, una formación única y animo a que todos la realicéis. Un abrazo.